Hola gente de YouTube ¿Cómo están? Soy José Último y estamos aquí en un nuevo video Y vamos a seleccionar al canal una animación de la quintilliza una animación padoria, Que me encontré a uno muy corta Creo que dura un minuto porque se ve acá Así que dice que quintilliza Seca y mucho hashtag no sé qué De este canal llamado Joseto Joseto Medazco no sé qué <risas> que, que que sea Juan guarnizo no nada que ver eh, okay. Vamos a reaccionar a, a este video más corto y a ver qué onda. Y ok, esto fue es animación. Ok, a ver. Ok, el fruto. Adivina aquí de yo mm, Ok. Va a estar difícil. Eh, Mierda, parece que no cargó bien la... Para ah, puta madre, no cargó bien la imagen. Eh, no lo sé. La que está medio tapada cada que fue el Miku. Eh... Para, ah, ya no sé, ya te perdí. <risa> eh... Lino, no, no, no hay diferencia. Para que te enojes. No te sebo. Ok. ¡No! ¡Apágalo, auto! ¡Apágalo! Se estabilizará, está bajo control, yo estoy a cargo! <risa> Me adivino lo boludo, wow. ¡Qué mierda! ¡No! No, ni en pedo muestro eso. No, ni en pedo. Youtube... <risa> Youtube es todo. no es... Esto es pintura blanca. No es un líquido vidil. No. no ¿Piensas que eso No. Me lo juro. No, no voy a mostrar eso. Por la duda no muestro nada. No, qué mierda fue esto. No. No, esta animación es demasiado virgen. Ni que se tanto, boludo. No, ok. Eso ha sido todo por hoy. Bye. Nos vemos.